Con pancartas en mano y consignas, familiares de Juan Francisco Moya, apostados en la parte frontal del palacio, exigen justicia y que el agresor sea condenado a la pena máxima de 30 años. Hablamos de Ramón Martínez. No le arrancaron la vida a Juan Francisco Moya el 17 de diciembre. Eh, y en esto nosotros estamos por aquí porque apelaron acá pero a los que escuchamos es que le van a dar libertad. Entonces nosotros estamos reclamando de que se haga justicia, de que porque era un joven bueno, un joven decente, un joven que no se metía con nadie. Nosotros exigimos justicia y, y creemos en la justicia dominicana. Creemos en la justicia dominicana y que Dios sea quien haga justicia, porque ahorita entré y me dicen que lo van a soltar. Y me siento impotente. Yo no era familia de él, no. Yo soy de la comunidad, pero me siento impotente. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.